logró retener la gobernación de la provincia con una amplia diferencia del 52,4% y transformó a Arabella Carreras en la primera mujer que manejará el destino de la provincia. La fuerza política del actual mandatario provincial, Alberto Hueretilnec, logró despegarse de su aceitada alianza con el gobierno nacional y dirimir la elección en el marco de la discusión sobre el futuro rionegrino. El candidato peronista del Frente para la Victoria, Martín Soria, obtuvo el 35%. En tanto, que la caída de Cambiemos, donde solo un sector de la UCR respaldó la candidatura de Lorena Madsen, en medio de una dura disputa con el macrismo, quedó tercero con solo el 5,7%. El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, con el 31,84% de los votos, fue el candidato más votado en las PASO de la provincia y quedó posicionado para luchar por su reelección. Pero la Alianza Frente Patriótico Chubutense, la única interna real que se disputaba ayer en las primarias con tres candidatos peronistas, lo superó en votos al reunir el 33,2%. En la interna, se impuso el intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, sobre el ex vicegobernador Gustavo Macarty. En tercer lugar, con el 14%, quedaba el candidato de Cambiemos Chubut, Gustavo Mena, el candidato del macrismo que perdió muchos votos con respecto a las legislativas del 2017, cuando fue electo diputado. Judiciales. Detuvieron en la noche del sábado a Alberto Samir en Bélice. Los jueces Diego García Berro, Ignacio Fornari y José Michilini habían ordenado su detención en una causa por presunta evasión fiscal y asociación ilícita. El empresario de la carne se fugó a Paraguay y pasó por Panamá antes de llegar al país centroamericano donde hoy deberá declarar. Crisis el consumo de carne vacuna por habitante por año para el primer trimestre del año perforó la barrera de los 50 kilos y de esta manera se convirtió en el nivel más bajo de la historia para este producto. Estos datos fueron revelados según las estadísticas de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina. Este valor... Está incluso muy por debajo de los 58 kilos que se llegaron a consumir en 2002, producto de la crisis económica desatada post devaluación de la moneda. Alberto Williams, presidente de la Asociación de Carniceros de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, es tremendo, este, es terrorífico la situación que está pasando, la carnicería, y a veces este, mermo más el consumo, a veces la gente puede comprar menos. Con la inflación que hay, muy muy difícil, la gente ya no tiene el poder adquisitivo, ya no hay que no quiera comprar, Pero lo que más están haciendo es comprando lo que más le rinde, como esta, que la gente no tenga poder adquisitivo, no, no, no, no. esto es, es, es para el de para los comercios, esto es, es el de para los comercios. Cultura. Los músicos de la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca, en conjunto con los cuerpos de artistas que conforman los organismos artísticos del sur, denunciaron el vaciamiento de la cultura de la provincia de Buenos Aires y preparan jornadas de protesta. Con la consigna Vidal destruye los organismos artísticos del sur, los artistas bahienses denunciaron el vaciamiento, la falta de presupuesto y el cierre de su sede histórica en el Teatro Municipal. Luis Rojas Solista adjunto de Viola de la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca e integrante de la Comisión Provincial de la CTA Autónoma. Lograran bajar las plantas de los, de los organismos eh, del Estado y achicarlos a un nivel increíble. Nosotros éramos... 114 músicos, hemos quedado en 72, lo cual no nos permite hacer ni siquiera este, una sinfonía de Betón, no la podemos este, en estos momentos hacer, porque además el presupuesto es el mismo del año eh, pasado, o sea que al 50% de, de inflación eh, nos queda la mitad del presupuesto, por lo cual no podíamos siquiera contratar los músicos para cubrir, digamos, el orgánico necesario para tocar las obras. Política. El Cosecretario General de la CGT y Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Carlos Acuña, manifestó en una entrevista telefónica su deseo de que haya internas entre Cristina Kirchner, Sergio Massa y Roberto Lavaña de cara a los comicios presidenciales de octubre. Yo, si todo está en la misma línea este, trabajando para que gana, conduce y los que pierden acompañan, yo estoy de acuerdo que, que, que es el momento oportuno de la unidad, ¿no es cierto? creo que, que más allá de, lo, de las ambiciones personales y que las debemos tener y está bien este, amerita es decir, sentarse a ver cuál es el proyecto político que queremos para el, para, para el país Aumentos. El subte sube a partir de hoy de 16 pesos con 50 a 19 pesos, mientras que aumentará hasta los 21 desde mayo. Estos incrementos se aprobaron en la audiencia pública de mediados de marzo y representan un nuevo impacto para el poder de compra de la población. La resolución que habilita estos aumentos se publicó ayer en el Boletín Oficial de la Ciudad. La empresa esbase asegura que la tarifa técnica del servicio es de 23 pesos, por lo que no se descartan nuevas subas para el resto del año. Crisis. La cadena de electrodomésticos Lucayoli y Saturno Hogar anunció el cierre definitivo de sus 30 locales y el despido de sus más de 500 empleados debido a que no pudo sobreponerse a la crisis económica. La compañía, fundada hace 58 años, tiene su sede principal en la ciudad de Bahía Blanca y más de 30 locales distribuidos en Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. Salud. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires realizará un paro este miércoles por 24 horas y otro de 48 los días 24 y 25 de este mes. El reclamo es ante la falta de cierre de paritaria 2018 y por la no convocatoria para la discusión del 2019. Marta Márquez, presidenta de CICOP. No tenemos convocatoria a paritaria no cerramos la negociación del 2018 cumplió lo que se en paritaria estamos casi a mediados de abril y no hemos sido convocados todavía a discutir tampoco el 2019 mientras el sistema de salud provincial entra en una crisis cada vez más profunda lo que nosotros siempre garantizamos cuando hacemos paro es la atención de emergencias el hospital está abierto y toda la emergencia está garantizada, si hubo eh, cuestiones programadas se reprogramarán, no se van a atender consultorios externos. Es nuestra modalidad de paro desde hace muchísimos años. Internacionales. Argentina volvió a ser noticia en una de las cadenas de medios más importantes del mundo. La BBC británica retrató la crisis que atraviesa el país con un panorama sombrío sobre la realidad que viven los argentinos, en especial los niños y jubilados. ¿Por qué cada vez es más difícil sobrevivir en el país sudamericano? Se titula el artículo que grafica el efecto de la recesión en la Argentina a través de duros testimonios. Con respecto al artículo, se refirió Claudia Neira, ex legisladora porteña y ex presidenta del Banco Ciudad. Vemos un crecimiento de la pobreza en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad más rica del país, que asusta y que estremece. Vemos nuestros comedores repletos de gente, vemos que hay fila para poder comer, que hay familias de clase media que hoy tienen que ir a buscar un plato de comida y vemos un gobierno porteño que no está a la altura de las circunstancias, que en lugar de incrementar las políticas sociales recorta las becas alimentarias de las escuelas y que no hay no hay respuesta, no hay respuesta para esta situación que está, está haciendo sufrir a miles y a miles de personas. Gobierno. El presidente Mauricio Macri participó el martes por la noche de la decimosexta cena anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento y sostuvo que el cambio es una transformación que comenzó y no puede parar. Además, puso como excusa que el problema de empleo ocurre en todo el mundo. Esta es la primera vez... ...en décadas que entramos en una crisis con un conjunto de reglas... ...y estamos empezando a salir de la crisis habiendo respetado esas reglas. El mundo es un mundo complejo, hay problemas de empleo en todas partes... ...porque la tecnología nos enfrenta a cambios violentísimos. Pero la forma no es esconderse, no es ratificarse en su privilegio... ...sino abrirse a pensar qué podemos hacer en conjunto dialogando. Y este gobierno ha intentado dialogar desde el primer día con todos... Y si no ha sido suficiente, vamos a redoblar el compromiso para seguir dialogando con todos. Elecciones 2019. El licenciado Guillermo Moreno visitó la sede del PJ La Plata, en donde brindó una conferencia de prensa y luego una charla para dirigentes, autoridades y afiliados. La visita se enmarca en la campaña que lo muestra como candidato a presidente del espacio Puro Peronismo. Si alguno de los nuestros se equivocó porque utilizó la capicera para resolver su tema personal y no el bien común, se equivocó. Pero es simplemente un pecador. Y el trabajo del militante es que no haya pecadores. No expulsar a los pecadores diciendo que no es de la familia. ¿Cómo vamos a salir a decir que un pecador no es de la familia? O todos nuestros hijos son brillantes. Entonces, ¿qué nos pasó en la cabeza? Cuando ese se siente fuera de la familia y ya está, no hay más proyecto colectivo. Y el proyecto colectivo empieza cuando los que están acá no se hacen cargo de los que están allá. Bueno, eso nos pasó y estos son los temas que tenemos que prestar. sindicales. Trabajadores de la agencia Telam realizan una protesta pacífica y denuncian aprietes por parte de las autoridades, en especial por parte del gerente del Departamento de Legales, Julio Sampaglione. Además, advierten sobre el hacinamiento, vaciamiento y pésimas condiciones de trabajo en la redacción que se encuentra sobre la calle Belgrano. Jerónimo Rojas, delegado por Cipreva de Telam. Estamos llevando adelante una protesta y en el cuarto piso cuando salió este gerente Julio Sampaglione y me invitó a pelear a su oficina, me dijo que me meta, que, que lo íbamos a arreglar ahí en su oficina y bueno, por supuesto que yo me negué porque estábamos en una protesta pacífica y en eso es cuando se le acerca una compañera y le levanta la mano también y bueno, después siguen las agresiones. No es la primera vez que recibimos algún tipo de agresión de parte de Julio Sampaglione porque ya ha tenido dos episodios de violencia similares donde ha amenazado a compañeros Delegados a tomarse a piñas eh, Vamos a seguir haciendo Todo lo que sea necesario para, para contrarrestar contra esta gestión Que lo único que quiere es arrebatarnos No solo los puestos de trabajo Sino hasta las condiciones de salud ¿no? Crisis Luego del cierre y militarización de la planta Interpac 1, se realizó una audiencia en la Subsecretaría de Trabajo, donde la patronal ofreció un 30% más a la indemnización correspondiente por ley a un despido sin causa. Son 38 los trabajadores despedidos. Al no llegar a un acuerdo, se estableció una nueva audiencia con fecha a confirmar. Miguel Bravetti de la Comisión Interna de la Planta 1. Hoy a las 5 de la mañana los trabajadores recibimos por WhatsApp la noticia del cierre de la planta. Cuando nos apersonamos encontramos la planta militarizada, vallada, con, rodeada de efectivos policiales y un telegrama de anunciando el despido. Es una represalia, no hay ninguna por un conflicto muy duro que tuvimos hace unos meses contra 11 despidos que nos llevó a tomar la planta durante un mes y pico, rechazando un plan de reestructuración productiva y, y de reorganización de, los, de, de las varias plantas del grupo, en particular la nuestra. Derechos Humanos Abuelas de Plaza de Mayo anunció este martes el hallazgo de la nieta número 129. La encargada de comunicar la noticia fue Estela de Carlotto, presidenta de la asociación. La mujer, que ahora conoce su identidad y que vive en España, es hija de Norma Cíntora y de Carlos Alberto Solsona. La pareja se conoció en 1974 cuando ambos militaban en el PRT ERP. En 1975 se casaron y luego nació su primer hijo, a quien llamaron Marcos. Abuelas de Plaza de Mayo comunica con enorme felicidad el encuentro de una nueva nieta, hija de Norma Cíntora, secuestrada embarazada de 8 meses, y de Carlos Alberto Solzona, con quien podrá finalmente abrazarse luego de casi 42 años. Sindicales. Tal como adelantó el secretario general de Camioneros, Pablo Moyano, el gremio convocó a un paro general el 30 de abril contra las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri. La medida de fuerza, que se decidió en el marco del plenario del Frente Sindical para el Modelo Nacional, que se celebró en la sede porteña de Esmata, estará acompañada por las dos CTA e incluirá movilizaciones en distintas ciudades del país. Omar Plaini, secretario de los Canillitas. Los sindicatos nucleados en el Frente Sindical hemos decidido confluir en una medida unificada de cese de actividades por 24 horas, en cada una de las organizaciones que representamos para el día 30 de abril a partir de la cero hora. Sergio Palazzo, Secretario General de la Bancada. No hay dirigente sabio y prudente cuando mira para otro lado y al pueblo argentino se está muriendo de hambre y le quitan derechos. No hay dirigente sabio ni prudente que no interprete la hora, que es hoy y ahora cuando hay que luchar y no esperar a que se vaya el gobierno. Hugo Moyano, líder de los camioneros. No te escuché decir un dirigente que en Moyano, si fuera por Moyano estaríamos más parados que, que trabajando. Y yo le digo, bueno, pero si esta CGT hubiera estado en la, en la época de los militares, todavía, todavía estarían gobernando los milicos. Economía Popular. La CPEP. La Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie marcharon junto con la Corriente Federal de los Trabajadores y demás organizaciones sindicales para exigir aumento en los saberes de los programas de empleo. Se movilizaron desde el Obelisco hasta el ANSES para reclamar la restitución de los salarios sociales complementarios y los programas Hacemos Futuro, dados de baja sin justificación. Ciudad, La Justicia Porteña declaró inconstitucional la ley de alquileres sancionada en el año 2017 por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que prohíbe a las inmobiliarias cobrar comisiones a los inquilinos por los contratos de alquiler con destino de vivienda. En un contexto de crisis económica, la Cámara en lo contencioso administrativo falló a favor de las empresas inmobiliarias y en perjuicio de más de un millón de inquilinos que actualmente residen en la ciudad. Gervasio Muñoz, integrante de la Asociación de Inquilinos. Esta ley fue votada por toda la legislatura porteña, fue llevada adelante por nosotros, pero también por el gobierno de la ciudad. Una ley que peleamos durante mucho tiempo y que ahora dos jueces podrían tirar eh, abajo. La realidad es que esta justicia se parece mucho más al mercado inmobiliario que a los inquilinos, por supuesto. Que hay olor a que el fallo es un fallo más que tiene que ver con lo político, con los intereses económicos y no con una cuestión jurídica. Para la Cámara... Eh, los inquilinos, los propietarios y las inmobiliarias estamos en igualdad de condiciones. ¿sí? Entonces lo que plantean es que nosotros los inquilinos deberíamos poder elegir si pagar o no. Es realmente escandaloso y, y la verdad es que una vez más da vergüenza a la justicia. ¿no? Hasta aquí el Servicio Federal de Noticias de Arbia.